algo como que oí que um, no Ah, ok me imaginé bueno entonces eh, pues vamos a trabajar un rato eh, la, ya ahorita el, la, el tema no este el tema que nos que nos toca es sobre eh, verbos de modo si sí, verbos de modo y cuál otro mandé referentes me parece referentes ok eh, Estuvimos viendo la semana, no, esta semana, el martes, ¿no? Voz pasiva, porque de hecho la semana pasada pues no nos los vi. Entonces, eh, más bien, ¿no? Regresamos a voz pasiva y avanzamos eh, ahí todavía más. Y ahorita este, ya me gustaría irnos a los verbos de modo, porque pues es de los últimos temas que nos falta por, como por entender, ¿sí? Y, y, y, y ya trabajar, ¿no? Un poco con con ellos también, ya eh, normalmente se, se reconocen a estos verbos, ¿no? Porque pues, ya llevan muchas, muchos textos y, y es más, y, y si los buscaran en el diccionario les va a dar la, la traducción, ¿no? Tal cual su, su traducción literal y eso es, es bastante bueno, pero pues bueno, este, también aquí la parte de, de, pues comprender, ¿no? ¿En qué contextos lo podemos ver? A, a, a cada uno de los verbos de modo y qué significaría ver eh, Obviamente que los ejercicios que se hagan en cada unidad, como, como lo han visto, en esta, por ejemplo, en particular, los textos pues, van a, a enfocarse mucho ¿no? este, en pregunta y respuesta a, a esto del verbo de modo, ¿no? a que se entienda el contexto y se distinga de otros. Por ejemplo, eh, no es lo mismo ver should que es el deberías que platicábamos la vez pasada, ¿no? Que son deberías, que de consejo, de recomendación. A most a most es de obligación, es algo indispensable por hacerse. Entonces, es diferente, ¿no? Decir que yo debería hacer, no sé, este, hacer o descansar, ¿no? Que es muy común, ¿no? Ah, you should rest, ¿no? te dicen, ay, deberías descansar. Bueno, pero por ejemplo, si estás eh, enfermo, ¿no? Y ya este, no hay de otra, I you must go to the doctors, ¿no? O sea, si tienes que ir al doctor, ya pues, estás enfermo. <coughs> Esas serían como las, las partes este, importantes, ¿no? De distinguir con estos los verbos de modo. Y hay unos que se parecen, ¿no? Y, y de hecho significan pues algo eh, similar entre varios. Eh, por ejemplo, must o have to. Eh, es más común si sí, ver a, a have to. Digamos que la diferencia entre must y have to es que must, ¿sí? es, um, o se usa un poco más en el inglés, puede ser comunicativo más que en el escrito. Este, pero aún así significa lo mismo, nada más que ¿no? este, se ve mucho más lo de have to. Y, igual que have to es tener que, ¿no? obligación, algo ¿no? Eh, imperativo por, por hacerse o no hacerse, por ejemplo. Eh, este must se ocupa mucho, por ejemplo, en reglas, ¿no? En prohibiciones también, ¿sí? Eh, por ejemplo, en un lugar en donde no está permitido este, fumar, ah, pues el, un señalamiento diría, you must not smoke here, ¿no? No debes eh, fumar aquí. Y ese deber no es de recomendación, es un deber de que este, se tiene que hacer algo o no se tiene que hacer algo porque habrá un castigo, o ¿no? una consecuencia. Esa es la diferencia con el should, por ejemplo, que es de recomendación. Eh, son de los más, digo, que tienen un significado muy importante, ¿no? Entonces, should, de recomendación, el luego está have to y must que los dos significan tener que. Aquí entra también este would lo hemos estado usando a Wood con eh, segunda condicional. Es el que les decía yo que le da la terminación R-I-A al verbo que le siga. Eh, normalmente se ocupa ¿no? como para expresar eh, situaciones hipotéticas del futuro. ¿sí? Eh, sobre todo cuando está en una condicional 2. ¿no? Pero aún así, este, I would like to go to the movies this weekend. no Me gustaría ese Woodman's like que dice, me gustaría ir al cine, ¿no? Este fin de semana. Eh, no, no, no puedo traducirlo como algo que hago ahorita, porque no, está expresando en futuro. Entonces, ahí también entra este gust. ¿Y cuál otro me está faltando por allí? Will, también entra ahí Will, pero pues lo vimos con, con futuro, ¿no? No ha cambiado para nada, sigue siendo igual, ¿no? Auxiliar de futuro Will. Y bueno, pues ya, creo. Ahorita. Este, hay otro que, que se ocupa menos, que es el OCTU, ¿no? Y, y, y que este, bueno, existe, pero pues ahorita lo vamos a ver, ¿no? En, en qué contexto. Este. <coughs> ah, ok, esperen, estoy leyendo. ¿eh? Okay. Ah, ok, bueno. Pues ya en por ejemplo, en las sesiones este, que, no, que no han podido estar o que ha pasado algo para eh, compensar, pues miren, no sé, de la semana pasada, pues yo fui la que no pudo estar, ¿no? Entonces, el, el, el retraso en, el atraso más bien en, en ciertos temas para quienes no hayan podido estar, eh, no tiene digamos, no, no cubre, ¿no?, la semana pasada, porque pues yo no fui yo fui la que no estuvo, eh, sería la antepasada, ¿no?, y pues yo recuerdo que estábamos en voz pasiva o condicionales, ¿no?, que son los últimos temas, condicionales, voz pasiva, eh, ahí yo pues les sugiero mucho descargar los PDFs, la explicación del tema, eh, yo también de hecho se las mando con el de actividades, este, viene siempre un PDF que explica, ¿no? Y obviamente que ya tiene rato que hicieron la, la plataforma de, de ese tema, ¿no? Ya la acabaron en realidad, prácticamente. O sea, ya los temas ya no hay, ya lo que están haciendo ahorita y que ya le avisa la maestra justo el lunes, este, van a quedar eh, lo que resta, ¿no? Los textos que se vayan abriendo para práctica de examen ya se quedan de, de, de lunes a domingo, ¿sale? Eh, hoy se tienen que abrir otros dos más, eh, pero bueno, es que faltó que los abriera desde, desde el lunes, ¿no? Todos. Bueno, esta semana, ¿no? Pues pasó así, pero ya a partir del próximo lunes, lo que resta, que ha de ser unas dos semanas en plataforma, van a, van a tener los, eh, todos los textos de lunes a domingo. Bueno, entonces, eh, digo una sugerencia, ¿no? Para quien no ha podido estar en sesiones previas, aunque ya tiene a lo mejor dos o tres semanas, ¿no? Que, que se retrasaron. Sí, descargar los PDFs del tema que, que saben que no, que se vio o, o que no se pudo, este, no pudieron estar. Darle una, una leída, yo creo que ahí, pues viene bastante bien explicado en los PDFs, ¿no? Por ejemplo, condicionales, Sí, este, los, la eh, voz pasiva, y realizar al menos, como hemos estado haciendo, ¿no? de las actividades, una y hasta dos si es posible, ¿no? este, actividades del PDF que dice actividades de, de clase. Eh, ahí lo que puede facilitar, yo creo, es que si las hacen y yo les envío, por ejemplo, una, eh, el mismo ejercicio con respuestas, ¿no? Eh, pues ya pueden checar, ¿no? A ver si, si lo respondieron bien, si lo están aplicando bien. Yo creo que esa podría ser la, pues, eh, el apoyo, ¿no? Porque pues ya la sesión, pues ya pasó, obviamente. Pero pero sí, el chiste es ese, ¿no? El trabajo de, de, la, de los PDFs, ¿no? Que es el que les da la práctica. Entonces, si, si sí, ¿no? La intención es esa, pues con gusto igual. Pues tendría yo que pasarlos, ¿no? A la, porque los tengo claro, este, en, en, pues como, este, impresos, ¿no? Pero bueno, los paso sin problema, ¿no? A, al, al archivo, a un documento Word, pues para que puedan ustedes corroborar. Pero sí, les digo, la idea es que si lo hicieran, ¿no? Que si trabajaran el tema que no vieron en la sesión con el PDF de actividades, al menos una o dos actividades de allí. Y, y ya, pues, mandarles yo, ¿no?, las respuestas para que cheque. ¿Vale? Ya, yo creo que ahí ya también, pues, depende, ¿no?, de, de ustedes que me, pues, que me digan. Eh, y, bueno, entonces, ahorita terminamos con verbos de modo Empezamos y terminamos. No es tardado. Y, este, ¿qué les iba yo a comentar? Ah, ya, ya. Hay unos ejercicios en plataforma que se llaman… Eh, ese ejercicio de evaluación, así así tiene ese nombre. Y cada unidad tiene uno, eh, desde la unidad 1 que fueron tiempos gramaticales, cada una tiene este, un, un ejercicio que son como de 10, 15 minutos, recordarán que hace unas semanas hicimos uno, ¿no? Creo que fue el de verbos, o no me acuerdo, por ahí de vocabulario. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer también ya la otra semana es en cada sesión que nos falte, abrir unos dos, yo creo, que son de 10, 15 minutitos. O sea, de la unidad 1 empezamos, claro, que es el de tiempos gramaticales, luego sigue eh, adjetivos, ¿no? Y luego prefijos, por ejemplo, sufijos y, y así, ¿no? Eh, son 10 minutitos de trabajo y que pues, vamos a checar las respuestas. Y eso también les va a ayudar a recordar los temas y ¿sí? para que lo tengan más presente, ¿no? Porque ahorita ya, pues ya tiene rato que pasamos por él, ¿no? Desde los tiempos gramaticales. Esa es otra manera también, ¿no? De recuperar un poco los temas y, y, y recordarlos porque pues los vamos a revisar. Entonces ya a partir de la otra semana, les digo, vamos a estar abriendo unos dos. Este, si se puede un poquito más, pues bueno, estaría bien dos, tres máximos, ¿no? Eh, pero bueno, si no, unos dos está bien, nos revisamos, vemos la respuesta, por qué es esta, y ustedes igualmente lo pueden ir trabajando en la plataforma. O sea, lo, lo vamos a trabajar como si fuera un quiz, ¿no? Un quiz de 10 minutitos de ustedes, y luego ya que acaban, pues lo vamos a revisar, ¿vale? Ustedes mismos van a ir viendo, ¿no? Sus puntajes. Esos no suman, no son exámenes, ¿eh? O sea, no... No son algo que tenga que sumarse para sacar un puntaje. No, es eh, un ejercicio, un quiz de cada unidad que trae, pues, esto, una... O viene configurado como un ejercicio de, de repaso, pero, pues, nada más es, es una, un intento el que tiene, de, de, este, un intento para hacerlo, ¿sí? O sea, sí entra de, más o menos con las características de un examen, pero no es el que va a la sumatoria de sus puntos, no se preocupe, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso lo vamos a hacer, ¿no? Y nos va a refrescar un poquito la, la memoria con muchos temas, ¿no? Que tiene su plataforma, muchísimos. Y en fin, pero pues es el, el idioma y finalmente ya todo como que al final se reduce en ir contestando o aprender a contestar textos con ejercicios de preguntas o tipo exámenes, ¿no? Ya no, no es, eh, por ejemplo, la certificación que hagan o ya no tiene que ver con que entendamos realmente, ¿no?, un tema y se conteste de acuerdo al tema. Por ejemplo, pues tiempos gramaticales o adjetivos o voz pasiva, condicionales, ya más bien es todo se va a, a reducir en saber aplicar eh, estrategias para contestar un ejercicio, un texto con preguntas, ¿no? Que se parezca a un examen, que es lo que nos interesa. Eso es el objetivo de, de su plataforma. O sea, a pesar de que es tan grande, no vamos a buscar un examen final, ¿no? Algo que, eh, que pruebe, que, que me sé los temas, ¿no? Más bien es ya aplicarlos todo, todo en elaboración de, de pues eh, textos con preguntas, ¿no? Y claro, ¿no? De Entre mejor yo conteste, por ejemplo, esos textos, pues quiere decir que estoy aplicando mejor las estrategias y que además, pues, los temas, ¿no?, en los que este, nos sirven de apoyo, pues, ahí están y se hayan comprendido. Entonces, bueno, pues, esa, esa parte, ¿no?, es la que ahorita, de hecho, hacemos uno, yo creo que vienen dos con, con el tema de verbos de amor Les voy a compartir pantalla, ¿sí?, un poquito la, la mía y les comparto pantalla. Les mandé creo que en Word espero porque este bueno les mandé en PDF y luego Word espero las el de aquí no sí este es el de el del tema no un poquito nada más para recordar eh, pues de qué se trata por eso sí siempre se los mando pero si sí, alguno algún tema no me eh, me falló y no envié estos eh, que se llaman PDFs, que es la presentación del tema. Sin problema, ustedes pueden ir al tema que, que crean que les falta información, teoría, reglas. Y ahí están los PDFs, ¿no? Es el primero que aparece siempre, el PDF del tema o de contenido. Y lo descargan, ¿no? Lo tienen en su, en su dispositivo y es como si ahí estuviera su libro, su libro de... ¿no? De, de, de comprensión de lectura, ¿no? ahí vienen los temas, aquí están, de hecho se puede armar uno así, ¿no? este, cada pdf trae un tema, una unidad, como si tuviéramos un libro de comprensión de, de lectura, ¿no? que pues lástima, aquí no se puede usar, eh, no, sé, no sé si para las próximas, pero de hecho hay un libro que, que sí lo usamos en las clases eh, de, de, los, de estos cursos, el que está allá en la, en la facultad y lo se pide, ¿no? Este, se fotocopia, está en el sótano, ahí donde se piden las fotocopias, ¿no? Este, se paga, te lo hacen y ese normalmente es el que usamos para este curso, pero en clase, en, en, o sea, sí, en salón. Y está, es como esto, nada más que muy práctico ejercicios un poquito más variados ¿no? de diferentes temas eh, en sí pues esta plataforma quedó quedó completa ¿eh? no le falta nada nada más que pues siempre es muy bueno no tener algo en que escribir este eh, no sé a mí la verdad que me, me falla mucho lo de trabajar en, en, en, en un documento no en la computadora o sea me cuesta mucho pero pues en, en papel, lápiz, ¿no? Yo creo que a, a muchos de nosotros seguramente nos, nos ayuda más eso. Pero bueno, pues no se pudo ahorita, no sé, les digo, ojalá que, pues ya ni sé cómo vamos a quedar, si en línea o no. Ay, está muy, estamos muy a la deriva ahorita, no sabemos nada, nada. Este, la idea era que estuviéramos en línea todavía el próximo semestre, pero pues, no nos han confirmado ¿no? aún. En fin. Bueno, eh, ok. Sí, sí. Luego creo que son mensajitos, pero son los nombres, ¿no? Los que me ponen. Miren, entonces, nada más para recordar el, el tema, hay diferentes tipos de, de. Pues les llaman marcadores, ¿no? De actitud, estos que son verbos de modo. En inglés se llaman modal verbs, eh, verbos de modo. Eh, lo que hacen es que precisamente eh, me dan a entender alguna opinión, el modo ¿no? en el que el autor este, está expresando su texto. Eh, puede ser en uh, desacuerdo, por ejemplo, no, en duda. En, de hecho, muchas ocasiones, ¿no? el, eh, de alguna manera... Para expresar, por ejemplo, posibilidad, ¿no? Y no asegurar algo, pues precisamente están estos verbos de mod. Eh, siempre que se vean, ¿no? Lo que, lo que estamos este, entendiendo es que no se asegura nada al 100%, ¿no? Puede ser algo que es muy probable que pase, muy posible, ¿no? Eh, o sea, de, dependiendo, claro, del verbo de mod. Y miren, de hecho, acá abajito dice... Este, ah, bueno, dice, en español no contamos con verbos de modo. Si buscamos verbos equivalentes, bueno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería su equivalencia en español? Podríamos encontrar que son poder y deber, ¿sí? De estos que vienen ahorita aquí, ¿eh? Poder y deber, pero son inexactos al expresar una postura. Las posturas de los verbos de modo son, en inglés, recomendación, obligación, posibilidad Habilidad, aquí entra can, habilidad, recriminación, ¿no? Y por ejemplo también una alta probabilidad, o sea, fíjense en inglés, cada verbo de modo tiene alguna de estas, ¿no? Este, eh, pues, eh, nos, alguna de estas eh, este, posturas, por eso es que sí en inglés son, pues, son muy importantes. Eh, entonces, bueno, pues aquí lo que sirve mucho es entender qué significa en español, ¿no? Encontrarle su aproximación. Nos están comentando que va a ser difícil tener una equivalencia exacta, pero pues aquí como está la explicación, ¿no? En qué contexto lo, lo encontramos y, y pues tratar de recordarlos, ¿no? Eh, sí nos va a servir mucho y el no buscar en el diccionario siempre que los veamos, pues todavía más, ¿no? Nos ahorra tiempo y, y además no perdemos el hilo, ¿no?, de la lectura. Siempre que yo no sé alguna palabra y, y interrumpo la lectura para buscar en un traductor o diccionario, se pierde el hilo. O sea, tengo que volver a retomo, ¿no?, la idea anterior y, este, como sea, ¿no?, es tiempo que se, que se pierde un poquito. Bueno, entonces, miren, tenemos varios. En, eh, eh, en la... En la forma de presente, sí, tenemos Can, este es su presente, Can, y May, coinciden en algo. Can y May pueden expresar posibilidad, eh, como en qué sentido, en español sería decir puede que, ¿sí? o sea, ese de poder, eh, nada más que creo yo que con May es más, más claro, ¿no?, eh, con May se ocupa mucho para decir que algo puede que pase o puede que no pase, ¿sí? Entonces también kan puede expresar eso. Nada más que kan es más informal que May. Entonces, eh, pues, de, de, dependiendo, ¿no? Claro, el tipo de texto que estemos leyendo, pero podríamos encontrar a Khan o May, todavía mucho más May, para hablar de que algo es posible. Y en español, les decía yo, es como traducirlo a, a un puede que, puede que pase esto, puede que no pase lo otro, etc. Y, eh, y miren, la otra de can la otra de can que luego no se le ve mucha este, el contexto, es el que expresa habilidad. Khan, de hecho, su forma como muy literal, ¿no? Es la de poder, ¿no? Así se entiende, creo que no, no tenemos ahí problema. Nada más que cuando se trata de, de ciertas actividades, en realidad está diciendo que se sabe o no se sabe realizar esa actividad. El, cuando leemos algo y dice, I can swim, no, en realidad se dice, yo sé nadar. Eso sería en español, sé nadar. O I can't este, swim, no sé nadar. Bueno, les dije en contracción, ¿verdad? Pero su forma completa para lectura sería, I cannot, cannot, bueno. Este, no sé nada, ¿no? Entonces, en realidad a eso se refiere cuando expresa can habilidades, saber o no saber. Y eh, les decía yo, el poder, ¿no? El que puede que pase algo, puede que no pase algo, eh, este, lo, lo expresa también en el contexto de posibilidad, ¿sí? Es lo que comparten can y may. Bueno, ahorita pues ya los vemos en, en, en ejemplos, ¿no? También estos tienen su pasado. El pasado de can es could, y el pasado de may es might. Bueno, could, de hecho, eh, también tiene dos, dos eh, contextos. Y aquí, miren, pues nos ponen la traducción tal cual, eh, literal. Claro, si me dicen que es pasado de, de can, si en can, en presente, yo digo que puedo, I can, you can, yo puedo, tú puedes, él puede. Entonces, en pasado sería... Yo pude, tú pudiste, él pudo, ¿no? Por eso dice aquí pudo. Y eh, también la otra, eh, el, eh, la otra traducción o el otro contexto que expresa could sigue también estando en posibilidad y cuando hablamos de posibilidad y encontramos a could, en, en español es como si le tradujéramos como podría. Es un poquito más, más formal, ¿no? Que can, por ejemplo... Eh, I, could, I could go to your party tonight, ¿no? Dice, yo podría ir a tu fiesta esta noche. Eh, entonces, bueno, para eso también en este contexto, ¿no? Lo, lo estamos ocupando en posibilidad. No, no lo aseguro, pero de, de entrada es un poquito más formal, ¿no? En, en esta forma en could que con can, ¿sí? Pero bueno, pues en, en ambos casos, ¿no? También. Ya vimos que can es posibilidad, nada más que can se traduce como puede que, ¿no? Eh, si yo digo, I can go to your party tonight, ¿no? Ah, pues yo puedo ir a tu fiesta ¿no? esta noche, o puede que vaya a tu fiesta esta noche, ¿no? Según los contextos. Bueno, y el otro que también aquí nos ponen en pasado, que les decía, es el de May, está este might, ese es el pasado, y es lo mismo que, que could, ¿no? En, en poder, o sea, I might, you might, yo pude, tú pudiste, él pudo. Y eh, en el contexto, ¿no? De posibilidad se puede traducir como pudiera, ¿sí? Y eso es lo que expresa, ¿no? Posibilidad. Son muy parecidos. Miren, la verdad es que may o might, pues aquí la diferencia tendría que estar en el tiempo, ¿no? Básicamente, si yo voy a expresar algo que, que pude haber hecho, pudo haber pasado, no este, pues claro, ahí entraría might, para eso sirve. Pero eh, pues aquí digamos que lo más importante es, es reconocer que ambos, may y might, hablan de posibilidad, no de ahí que venga de esto que se llama deber, digo, perdónenme, poder, eh, eh, un poder que expresa la posibilidad de que se Realice algo o no se realice, eh, no se asegura nada con esto, eh. de hecho es, es lo contrario, asegurar algo, ¿no? Eh, es muy diferente decir yo voy a tu fiesta esta noche, sí voy a tu fiesta y, y cuando usamos un may o might o could ahí lo que estoy indicando, eh, expresando es posibilidad, no estoy asegurando nada. Eh, de entrada les decía en textos, pues se ocupa mucho cuando un autor, por ejemplo, no quiere comprometerse a expresar algo, no rotundo, no algo, este, eh, pues esto que sea eh, de alguna manera, no, este, pues cierto, eh, certero, pues, o, o que, o, o no, pero como no que, que no quepa la posibilidad de, entonces. En ese caso, lo que hace un, un autor, ¿no? Pues es ocupar uno de estos. Entonces, ya cuando dices, me puede que, ¿no? Ah, pues ya ahí baja un poquito la... Es una, una opinión, ¿no? No estás asegurando nada. Es muy diferente. Entonces, se ocupan mucho para eso, para no expresar o no caer en, en, en asegurar algo, ¿no? Sin que se tenga a lo mejor algún dato, prueba, etcétera, ¿no? Eso es un poquito riesgoso. Y nosotros en el, en el inglés comunicativo, pues, más todavía, ¿no?, para expresar posibilidad. Pues, sí puede que vaya a la fiesta, pero igual puede que no, ¿no?, cuando lo uso, ¿no? Pues, sí puede, 50 y 50, ¿no?, puede que sí o puede que no, y no me estoy comprometiendo a, a algo. Bueno, eso es can, eso es may, y sus pasados que es could y might. Y el, el otro grupo es este, el de deber, eh, nada más que tienen diferentes formas de, de ver a deber, ¿no? Este, como bueno, en la primera parte es should y should era el que hace ratito les platicaba yo que expresa un, un consejo, una recomendación, sí. De hecho, eh, tiene otro sinónimo que es este que es ought to, lleva la preposición to, eh, pero se ocupa menos. ¿eh? La verdad es que es, poco común verlo y si se ve tal vez sea el texto, sí, claro, pero poco. Lo que más se ocupa es should, pero son lo mismo, should y to es un deberías. Uh, así normalmente lo podríamos traducir en español. ¿Y por qué? Pues porque expresa eso, consejo, recomendación, ¿no? Esto de advice es eso, eh, consejo en español, advice. Bueno, entonces... Decía yo hace ratito, ¿no? Ay, tú te ves cansado y yo te digo, you should rest, ¿no? Tú deberías descansar. Este, o, o, o eh, no sé, a lo mejor hay que entregar un trabajo y, y, y yo le digo a alguien, ay, you should work, ¿no? Este, eh, pues deberías trabajar, ¿no? Este, más, ¿no? A lo mejor en, en el proyecto, etcétera. ¿Es esa, esa recomendación. Bueno, y en el opuesto estamos... Y aquí se entiende, sí, en el, en el contexto de deber, pero cuando, miren, está expresando esto obligación o necesidad o algo que ocurre con alta probabilidad. O sea, tiene estas tres, digamos, este, formas ¿no? de expresar un deber. Y es un deber, les decía yo, ya alejado de should. Should es de consejo. Pero el deber de must es ya de obligación, sí, o necesidad o alta probabilidad. Eh, cuando hablamos de obligación, a lo mejor es más fácil traducirlo como tener que. Si les facilita, se les facilita más. Este es, está muy bien, no? Este entonces must es como el have to, que también expresa una obligación. Normalmente se puede traducir como este, tener que cuando hablamos de, de obligación, ¿no? I, I must pay the rent. Yo debo de pagar la renta, ¿no? O I have to pay the rent. O tengo que pagar la renta, porque, pues, si no me corren, ¿no? Este, I must work. Por ejemplo, ahí es imperativo trabajar en algo, entonces no hay opción. I must, ¿no? Tengo que. Bueno, este, lo vamos a ver también como necesidad. Acá están abajito unos contextos. Y en, en el otro caso, como alta este, probabilidad, ¿no? Bueno, y su forma de pasado de estos dos. Eh, aquí ya la estructura me, me va a dar la idea de que es este pues más compleja, pero, pero pues. Eh, pues por eso están en pasado, ¿no? Digamos que estos no tienen una forma literal de conjugarse en pasado, o bueno, de expresarse, este, ¿no? Su, su forma de escribirse en pasado. Como can, vimos que su pasado es could ¿sí? Como may, el pasado es might. Bueno, sin embargo, should y must no tienen esa forma de pasado, ¿no? Tal cual, en una palabra cambiar, ¿no? De presente a pasado, ¿no? Su forma en pasado se expresa cuando después de shoot tengo un half y luego un participio, ¿sí? Eh, este normalmente lo que expresa, y de hecho se puede ocupar o ver mucho en la tercera condicional. Eh, expresa mucho la recriminación, ¿no? El reclamo, ¿no? Este, por ejemplo. O el arrepentimiento también, ¿sí? Eh, a ver, este, si hubiera tenido más tiempo, eh, habría... Um, a ver, no en otro contexto. I should have eh, finished my work. Ok. Ah, por ejemplo, ¿no? Yo, yo debía haber terminado mi trabajo, pero no pude, ¿no? Ahí ahí lo que estoy expresando es una cierta recriminación, ¿no? Esa era mi obligación, de alguna manera, pero pues no lo pude hacer. Entonces, por eso es que should más un have, en español se puede traducir como debía haber yo debí haber, él debió haber, ¿no? ella debió haber, y luego viene el participio, terminado, estudiado, trabajado, ¿no? El alumno, la alumna debió haber estudiado para el examen, ¿no? Este, es, es una eh, expresión de, de pasado como con el contexto de recriminar algo, ¿no? Porque te va a dar, nos da a entender que no pasó así. O sea, no ocurrió de ese modo, como si hubiese esperado.